Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y la tradición Aquí nos encontramos con él, una persona muy querida por San Francisco de Macorís Que es el padre Félix Rosario Salazar es el párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y vamos a conversar con él con relación a ese día tan importante que inicia hoy, que es eh, ya inició con la Misa Crismal, pero ahora vamos a introducir lo que es, lo que conocemos como la Misa del Lavatorio de los Pies, o la, Santa, la institución de la Santa Eucaristía Padre, bienvenido Gracias, gracias eh, Hablándote de la misa de hoy Tú sabes que el tiempo de cuaresma comenzó el miércoles de ceniza Y termina oficialmente en el día de, hoy, de ayer Que era el miércoles Y con eso terminó el tiempo de cuaresma Ahí la iglesia comienza ahora lo que se llama el triduo pascual Que es todo lo relacionado a Jesús Y que eh, va a terminar con el sábado en la noche Con la misa de resurrección ¿De qué consta el triduo? Lo primero del triduo es, es la misa crismal Consiste en que todos los... que el martes santo Algunas dioses y algunos obispos pero la mayoría en sí lo hacen el Jueves Santo. Va, ya hoy lo hicimos aquí en San Francisco Macorís. En esa misa del Jueves Santo, es, se llama la Misa Crismal, porque el Obispo bendice y consagra todos los aceites que se van a usar todos los sacerdotes de esta diócesis eh, durante el año entero. Entonces ya hoy hasta los aceites que sobraron los quemamos, para comenzar entonces con el aceite nuevo. Entonces, por eso es la misa crismal, la celebra el obispo con todo su presbiterio, su clero, y en ella, además de bendecir los óleos, los sacerdotes, repetimos ante él o renovamos, sería la palabra, la eh, obediencia al obispo. Entonces, eso lo hicimos ya esta mañana. Salimos de ahí, terminamos la misa crismal. Ahora, esta tarde, todos los sacerdotes en su parroquia vamos a tener lo que es la misa de la cena del Señor o la misa del de lavatorio de los pies. El rito principal de esta misa, además de la misa, es solamente el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque es en ella que se instituye instituye la Eucaristía y además de instituir la Eucaristía, el, el, el sacerdote hace el gesto de humildad que se llama lavar los pies a doce gente. ¿Por qué lavar los pies? Porque eh, Jesús En una muestra de humildad Hizo casualmente eso Y quiso implantar eso A los apóstoles Hagan esto en memoria mía Entonces por lo tanto Ese lavatorio de los pies A 12 personas De la comunidad Significa la humildad ¿Por qué la humildad? Se supone que la Eucaristía El principal es el sacerdote pero en la comunidad de los apóstoles, el principal era Jesús. Sin embargo, Jesús quiso ser él el que fuera a lavar los pies, porque el lavar los pies significa prácticamente esclavitud. El esclavo tenía que ir toda la noche a lavar los pies de su amo para ya cuando se iban a acostar. Entonces, Jesús imitando eso y recordando eso, entonces lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para que los apóstoles aprendieran la lección Como yo hago esto, vayan ustedes y háganlo Incluso entre los discípulos Había algunos que no querían, mismo Pedro No quería que Jesús lavara los pies Él le dijo, lavarme los pies a mí No, eso no es verdad Sin embargo Jesús le dice Mira, si no te deja lavar los pies No tiene parte en mí o sea, como que ya sale del grupo. Entonces dice Pedro, no, si es así, lávame no solo un pie, la cabeza también. Tú que Pedro fue el que siempre saltaba adelante, eh, reafirmando la fidelidad a Jesús. Eso le dice, no, no, no, el que está limpio, nada más tiene que lavarse los pies, porque se supone que era ya para acotarse. Entonces, prepararon esa cena mandó a su discípulo por delante, vayan a casa de fulano, allí ustedes encontrarán un burro atado, amarrado, en esa casa entren y díganle que van a preparar la cena del Señor. Entonces, allí fueron, prepararon la cena, eh, Jesús dio esa lección y la lección de el servicio a todos. El que quiera ser el primero eh, conmigo, que sea, que se haga el último, el servidor de todos. Y por eso entonces esta Eucaristía, la misa del lavatorio de los pies. Después de ese gesto, la misa sigue igual. Muy bien, entonces Padre, eh, queremos saber, siempre eh, yo me he preguntado como, ¿verdad?, como creyente, como laica que visita la, la iglesia católica. Ese ritual que hacen, ese monumento que hacen, muchas veces lo hacemos, lo vemos todos los años que se hacen en las diferentes parroquias, pero no sabemos su significado, no sabemos por qué ponen vino, por qué ponen pan, por qué ponen eh, las copas, yo he visto que ponen como 12 copas. Entonces no sabemos ese proceso, ese proceso qué es lo que significa en realidad. Entonces queremos que usted... No explique brevemente Qué es lo que significa Todo lo que tiene que ver el monumento Los alimentos y todo esa, ese rito Que se hace en cada parroquia Que es bueno destacar Que no solamente se hace en aquí En nuestra diócesis de San Francisco de Macorís Sino que se hace en todas las parroquias Todas las capillas del mundo entero Y se hace el mismo rito Porque eso es lo que nos hace ser católico Sí, mira, eso le llamamos el monumento, en honor a la, a la Eucaristía. Y es realmente un símbolo efímero, apenas de hoy hasta mañana, después de terminada la Eucaristía, la Misa del Lavatorio de los Pies. Entonces, ya todo está preparado, un rincón normalmente, con todos estos símbolos que tú señalas. Se pone el pan en señal de que eh, Jesús se sentó con ellos y, y repartió pan. El vino, lo mismo, se pone el vino, después se ponen las doce copas, que eran los doce discípulos que participaron de la, de la celebración, y con estos tres símbolos se hace el monumento. Entonces, el monumento significa casualmente eso. La institución de la Eucaristía que el mismo Jesús dijo, cuando hagan esto, háganlo en memoria mía. Entonces recordamos ese momento de esa cena. Entonces ese monumento que comienza terminada la misa, nosotros lo vamos a hacer aquí a las 7 de la noche. Podría pasar a las 8 y media. De ocho y media a 11 está expuesto el Santísimo. En ese monumento, además de esos símbolos, está la hostia consagrada. Significa la presencia de Jesús. O sea, que la hostia viene siendo lo más importante de ese monumento. Sí, todo lo demás es adorno. O sea, tú puedes poner más flores o menos flores. Puedes poner más barbelones, eh, lo que sea. Hay gente que... ...yo vi en Puerto Rico un monumento que... ...esta sala quedaba chiquita para todas las flores... ...entonces cada quien lo hace como quiera... Qué es lo importante... ...que allí está la presencia de Jesús en aquella Eucaristía... ...que si tú te fijas va a estar resaltada en el monumento... ...y allí hacemos turno de adoración... ...o sea, uno va a las 9, otro a las 10, otro a las 11... ...hasta las 12 normalmente... Y porque el Señor está presente allí. El pan y el vino que tú ves están sin consagrar. Pero hay una hostia consagrada que es así, está la presencia de Jesús. Entonces después de eso, mañana volvemos y al abrir la misa, puede ser a las ocho y media, hasta el mediodía. Turnos de adoración. En esos turnos de adoración va pasando toda la comunidad cristiana los movimientos, los grupos, que si yo, que los carismáticos, que si los cursillistas, que si los de Maús, que si van por otro lado catequistas, que si, o sea, cada grupo en la iglesia. Eh, van participando, mañana se quita, ya se termina el monumento, y a las 3 de la tarde comenzamos lo que es la pasión. La pasión es, tú sabes, aquella lectura larga, de todo lo que Jesús vivió y sufrió entonces ahí tenemos la pasión una vez terminada el rito de la, de la adoración de la cruz entonces quitamos de el monumento llevamos a Jesús al Sagrario y bueno abrimos el Sagrario además porque el Señor está aquí Lo guardamos en otro sagrario aparte Que no es el común Para que se vea que este está muerto está vacío Porque no se celebra Eucaristía el sábado Entonces ya una vez ahí Se desbarata todo Se limpia el altar Se le quita el mantel Se deja solo Porque ya estamos en la muerte de Jesús Pero para hoy por ejemplo yo supongo que tú lo vas a hacer. Están las visitas a los monumentos. Mucha gente le gusta pasar por, por toda parte. Casualmente, ahorita estaba yo comiendo donde el, el señor obispo, y hasta él va a salir con un grupo a visitar los monumentos. Por lo menos siete iglesias. Aquí en San Francisco, que está más o menos céntrica. Santa Rosa, María Madre, Catedral, eh, Corazón de Jesús, eh, San Pablo Apóstol, eh, lo van a andar. Entonces, el que no va hoy, va mañana. Pero es un rito eh, bonito, porque uno va no solamente por ver eh, cuál está mejor, sino por un sacrificio más, eh, monumentos y adorar en cada momento al Señor. Muy bien, gracias Padre Félix por ese reencuentro que usted nos ha hecho De lo que es todo este proceso de este trido pascual Que se estamos llevando a cabo a través de Telenor Viviendo la Semana Santa, una mirada de fe y tradición Gracias Padre por darnos ese ese poco de su conocimiento para que la población conozca más sobre nuestro rito que hacemos en Semana Santa y que es, eh, viene siendo como la tapa que le pone el punto a la I, ¿verdad? Es el, el punto a la I que es esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que viene siendo el objetivo de nuestra fe cristiana. Y ojalá que el trabajo de ustedes, que con mucho amor lo hacen, eh, sirva para que el pueblo eh, crezca en la fe y que podamos nosotros celebrar eh, una Semana Santa o ya este triduo, que es lo que falta, Pascual, poder realmente resucitar con el Señor. Que el sábado por la noche o el domingo ya el día entero nosotros nos sintamos felices y contentos porque estamos en Celebración resucitado. Así es, todo a resucitar este domingo, este próximo domingo con el Señor. Gracias.